Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado de verdad la acogida ha sido súper bonita y pues nada, hoy tengo una petición especial que ha venido desde TikTok y desde Instagram, en ambos sitios me han preguntado muchísimo sobre esto si no me sigues pues mi cuenta es arroba de Oliveira. en ambos ahí me puedes encontrar y puedes hacer comentarios o preguntas y es que hay muchas dudas sobre la piel grasa y y pues para aclarar todas estas dudas dije voy a hacer un vídeo de rutinas faciales tanto si eres de piel joven, de piel madura o de piel deshidratada y el por qué deberías utilizar cada uno de estos ingredientes. Así que sin más, comenzamos. Para comenzar vamos a saber si tienes o no la piel grasa. ¿Cómo puedes hacer esto? Esto es una prueba súper sencilla que es válida para todo tipo de piel. Lavas el rostro con tu limpiador habitual. Te secas de toquecitos con una toalla y esperas unos minutos. Al cabo de 10-15 minutos tú vas a tener una reacción en tu piel natural. Si no tienes ningún tipo ni de brillos ni de resequedad, pues tu piel es normal. Felicidades, eres la bendecida de todos. <ríe> si tu piel comienza a tener brillos en la zona T, y resecas las mejillas, es la típica piel mixta. Si tu piel está muy tirante, acartonada, de verdad que sientes que en cualquier momento gesticulas y se rompe, empieza a sangrar, eres de piel seca. Y si tu piel comienza a tener brillos generalizados en todo el rostro, entonces eres de piel grasa. Esto que, que te va a ayudar de a partir de aquí, ya tú puedes saber qué tipo de productos vas a escoger de acuerdo a lo que necesitas para tu rutina diaria. Entonces, al lío, para no enredarme porque ya me han dicho que hablo mucho en los videos, si eres de piel grasa, relativamente joven, ¿Qué vas a necesitar en la mañana y en la noche? Vas a necesitar una limpiadora de ácido salicílico y vas a necesitar niacinamida. Porque estos dos ingredientes van a ser fundamentales? El ácido salicílico, como les dejé en una publicación en Instagram, es el ácido tipo BHA, beta hidroxiácido. ¿Qué va a hacer este ácido? No solo va a limpiar la capa más superficial a nivel de exfoliación de la piel, sino que como él es lipofílico, va a entrar un poco más hacia donde está la parte de las glándulas un poquito más adentro del poro y limpia desde adentro sacando toda esta suciedad cerrando un poco más los poros y si tienes puntos negros pues esto es ideal para poder sacar toda la suciedad que tienes dentro de cada uno de los poros y por otra parte tienes la niacinamida que como te dije en el video de niacinamida que espero dejármelo linkeado y que no se me olvide pues la niacinamida ayuda a a regular el sebo en la piel y ayuda a bajar la inflamación entonces genial para este tipo de piel primero te limpias con el ácido salicílico luego puedes utilizar un serum de niacinamida utilizar hidratante y esto es un mito bastante frecuente las personas de piel grasa creen o tienen la tendencia a creer que no necesitan hidratar la piel y es todo lo contrario todas las pieles necesitamos hidratarnos porque no es lo mismo tener grasa en la piel que tener agua tu piel como el resto de tu cuerpo necesita agua. Somos agua en nuestro cuerpo. Entonces lo que necesita tu piel es mantener esa hidratación. Por eso es que la crema hidratante lo que va a hacer es aportar esa hidratación para la piel y evitar que te salgan las famosas líneas de deshidratación que vemos habitualmente que bueno, tienes la piel grasa pero empiezan a verse líneas y tú dices hombre, es que ya necesito un retinol, necesito un tratamiento anti -edad. Muchas veces no lo necesitas. Muchas veces lo que necesitas es un hidratante Porque tu piel está deshidratada Y cuando comienzas a dar la hidratación Ves que tu piel mágicamente se le desaparecen las líneas O que esas líneas que están muy marcadas Se suavizan muchísimo Entonces lo fundamental aquí va a ser hidratar la piel Y evidentemente utilizar de día un tratamiento de un protector solar que sea adecuado para tu tipo de piel si tienes piel grasa pues bueno evitar aquellos que son más de tipo oleoso. luego para la noche cambiaría un poco la situación y lo que deberías hacer si eres mayor de 25 años incluir el retinol dentro de tu rutina si no pues nada más bueno. repetir la rutina de la mañana pero cerrando con un hidratante de ceramidas para qué esto para que las ceramidas lo que van a ayudar es la retención del agua en tu rostro. Entonces, por este lado, buenísimo porque se mantiene la hidratación. Que tienes más de 25 años? Pues sería de la siguiente manera. Limpiadora de ácido salicílico, serum de niacinamida, retinol, bien sea el que te prescribe tu dermatólogo o el que puedes conseguir en las perfumerías y farmacias, preferiblemente el de farmacia. Abajo les dejaré linkeados varios productos de ejemplo que podrían utilizar en este aspecto. Y por último cerrarías con tu crema de ceramidas para poder cerrar toda esa parte de hidratación y aportar la hidratación. A el proceso del retinol que generalmente deshidrata un poco la piel. Para pieles maduras, el proceso va a cambiar. En vez de tener una limpiadora con salicílico, vamos a tener una limpiadora con alfa-hidroxiácidos. Por ejemplo, una limpiadora de glicólico o una limpiadora de láctico. Estas van a ser las fundamentales para poder descongestionar tu poro. Como ya tienes una piel madura, queremos aportarle luminosidad que te veas todavía joven que ayudes con la producción de colágeno y elastina y eso es lo que te va a aportar la vitamina C. Utilizar vitamina C en el paso de la mañana del serum, luego una hidratante y luego tu protección solar. Para el paso de la noche es similar a el de piel grasa eh, tradicional, en este caso puedes utilizar, la diferencia va a ser el limpiador de AHA, el alfa hidroxiácido, luego tu serum de niacinamida que te va a ayudar a controlar el sebo, a, a, a que se cierren un poco más los poros, a bajar la inflamación y vendrías a utilizar tu serum de retinol, este serum de retinol te va a ayudar también con la regeneración celular y te va a ayudar muchísimo con el control de la grasa que puede haber. Y eh, te ayuda en, en este aspecto. La niacinamida te va a hacer un efecto calmante. De lo que te puede irritar el retinol. Y por último utilizar un hidratante. A mí me gustaría también en este caso una de ceramidas. Porque así de esta manera pues eh, mantienes la barrera de la piel bastante hidratada. Y por último tenemos la piel deshidratada. Que tú dices, ajá, ¿tengo la piel grasa deshidratada? Todos podemos tener la piel deshidratada. Y es simplemente esa sensación de tirantes. Que no se te va. Que tú puedes tener, por ejemplo, la diferencia entre la piel. Seca y la piel eh, deshidratada es que la piel seca es una sensación de tirantez y se aplican sus productos y eh, se, se les va inmediatamente. Mientras que la piel deshidratada, tú te aplicas tus cremas y todo esto y sigues teniendo la piel un poco tirante, un poco acartonada, ¿no? Esa es la sensación. En este caso, lo que deberías hacer es cambiar tu limpiadora si tienes la piel deshidratada. Utilizar un limpiador que sea un poco más gentil con tu piel. Por ejemplo, un limpiador jabonoso en base a eh, ácido y podría ser una muy buena opción como los de neutrógena luego de esto utilizar niacinamida para hacer un efecto calmante en tu piel utilizar una muy buena hidratante de ceramidas para ayudar a la retención de agua en tu rostro y siempre la protección solar en el último paso y para la noche, aquí cambia un poco. También sería tu limpiador un poco más gentil con el tipo de rostro niacinamida nuevamente para controlar los brillos. Ya no utilizarías retinol porque el retinol tiene un efecto que es deshidratante. Y lo que queremos es mejorar la deshidratación. Entonces, hasta que esto no se reconstituya tu barrera de la piel y que tengas la piel mucho más hidratada, no hace falta utilizar el retinol porque será contraproducente. Y por último, utilizar también la crema hidratante de ceramidas porque te va a ayudar con la retención de agua Como ves es súper sencillo, no hay que complicarse tanto Es seguir como un esquema mental Simplificar tu rutina va a ser lo mejor que puedas hacer en este caso Sobre todo porque mientras más productos le apliques a la piel grasa Más tendencia a brillos Puede haber, utilizar los productos de manera correcta, que sea un limpiador para tu tipo de piel, que sea un hidratante para tu tipo de piel, un protector solar para tu tipo de piel y listo. Ya con esto vas a ver muchísimos cambios en la piel. Eso sí, tener en cuenta que lo mínimo para que puedas ver algún efecto en la piel son aproximadamente tres meses. Como regla general hay productos que son antes, hay moléculas que son un poco después, pero como norma general, haz de cuenta que tienes que hacer un tratamiento durante tres meses de manera continua para que puedas ver esos buenos resultados. Y lo prometido es deuda, hoy hice un video corto para la gente que me dice que hablo muchísimo, así que si les gustó este vídeo y quieren ver también algo para piel seca, pues me lo pueden dejar en los comentarios y cualquier duda o sugerencia de lo que quieran ver igualmente y nos vemos la próxima semana.